como pueden observar no es nada fácil seguir surfistas porque eh, bueno y en un lugar con tan poca ola no aquí aparecen dos solitas y eh, todo el que está en esto los que estamos en esto tratamos de aprovecharlas yo con un día como hoy ni me tiro a surfear porque puedo en una hora enganchar dos olas entonces no tiene mucho sentido para eso me tiro a nadar y listo pero claro, es muy difícil estar al, al alpiste con un dron. ¿Qué pasa? Lo que ustedes están viendo ahora, que ya está editado, está subido y todo, no es lo que yo veo en el terminal. Yo estoy con un teléfono, con una pantallita de 5 pulgadas, y no veo nada. Con el sol es muy difícil ver qué es lo que se está grabando, quién está por salir, quién está por venir, entonces, bueno. Y después el dron encima del agua, ¿no? que muchos canales se hacen cartel, dicen, ah, mira encima del mar, encima del lago, encima del otro... Bueno, nosotros tenemos que hacer un trabajo. Eh, cada uno en el entorno que está lo hace como puede, como sabe, como entiende. Se juega lo que se juega. A mí aquí, por ejemplo, eh, me ataca una gaviota. Y en cuanto ataca a una y grita, empiezan a venir gaviotas de todas partes. No se ve ni una a la mañana en el cielo. En cuanto a una hace... ¡Ah! Ya vienen 20 gaviotas a joder. Y bueno, el mini es pequeño... Entonces la gaviota ahí anda media en la vuelta, pero con un dron más grande es peligroso el choque y, y que te lo tumben, se cae al agua y no lo contras más. Imagínate con el agua turbia como está de las olas de la tormenta. Entonces, bueno, es muy complicado, Mirá, ahí está uno señalando el dron, eh, es muy complicado cuando está así, cuando hay tan poca ola, seguir surfistas, porque no sabes cuál va a salir, no, o sea, no tenés oportunidades. Entonces bueno, he hecho lo que he podido para lo que les gusta el surf Está Héctor acá metido, que ya hablé con él varias veces Luego se mete en el agua, veo algún culo y lo pierdo En cuanto hay alguna chica también surfeando Entonces bueno, no sé dónde se metió eh, Tendría que tener un traje amarillo, ponele, como para poder destacarlo y seguirlo Pero en general los surfistas no les interesa que los estén grabando porque es más, les gusta yo con los que hablo, que salen del agua o lo que sea, les digo, mirá, es para el canal Tudron, no sé qué, no sé cuánto, lo pueden ver allí. Así que nada, hice un poco de mezcla. No está muy cortado, le saqué partes para no serlo tedioso, pero no lo corto mucho. Como para que vean eh, lo que son surfistas, que vean lo que hay en Alicante y en Playa de San Juan. Para que se hagan una idea geológica, geográfica, climática, eh, desde el deporte y desde los conocimientos de cada uno. Para ver, entender cómo entra la ola Cada cuanta, cómo son las series Y a los demás no les va a interesar, obviamente Si a vos lo que te gusta es andar en moto Un video de surf no te va a interesar Como sea, si dejan un like y ponen un comentario Se los agradezco Porque es lo que no están haciendo Pasé los, los 4.000 suscriptores Digo pasé, pero pasamos entre todos Porque el que está suscrito es como si fuera socio Entonces, eh, sigamos adelante Y... A ver cuándo puedo empezar a hacer lo que fue mi idea desde el principio. En estos cinco años de trabajo, de invertir dinero y tiempo. Eh, el tema de los sorteos, ¿no? Que ya han visto muchos canales, sortean cuatro o cinco veces y después nunca más en la vida. Una vez que han crecido. Mi idea es mantener, y está acá. Este audio es la prueba. Es mantener los, los sorteos para siempre en mi canal. Siempre está sorteando teléfonos, drones, eh, cualquier cosa, lo que venga. Cámaras. Y bueno, aquí les dejo cómo es que entra la ola en esta playa. Es una playa muy poco profunda y que hay un banco de arena. Y detrás del banco hay 5, 6, 7 metros según te vas internando. No hay profundidad como para que el viento haga presión y levante una ola. Sería interesante que el gobierno dragara esta zona de la playa. Le diera profundidad a unos 250 metros de ...de la costa o 200 metros... ...le diera una profundidad con un dragado... ...y hubiera una playa para turismo surfista... ...como están allí en el, en el ayuntamiento... Y en, la, ...y en la oficina turística... ...a quien competa... ...haciendo nada... ...porque de todo lo que hay turístico... ...Alicante es la peor zona... ...si van para el lado de Campello... ...bueno, Playa de San Juan... ...si van para el lado del Campello... ...ya empieza a cambiar la cosa... ...es otro mundo... Desde las pasarelas, desde el agua para lavarse los pies, desde las boyas, eh, no sé por qué quitan y ponen, quitan y ponen, si es para darle dinero a los primos o para qué, pero bueno, la cosa va como va. Hagan algo con el turismo, decidanse, pónganse las pilas y el surf también es turismo, es deporte y es turismo.